A continuación desarrollaremos la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 2 del curso corto virtual Auditoría Informática Conceptualización. Un momento, se llama entonces, se denomina prueba interactiva Introducción a la Auditoría Informática. Vamos a darle en iniciar. Vamos a ver las instrucciones de la prueba interactiva. Ahora tendrá la oportunidad de acreditar el dominio conceptual sobre la auditoría informática. Esta es una prueba de selección múltiple con muchas respuestas. La prueba culmina cuando responde. ¡Ah, que qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?